Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra celebración eucarística desde la parroquia San Antonio de Padua oh. del sector Gascue, Santo Domingo, República Dominicana. Hoy viernes de la tercera semana del Tiempo Ordinario. Recordándoles suscribirse a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV. Nuestra celebración será transmitida por los canales Televida,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 También por las emisoras Vida FM 105.3, Radio ABC, Radio María de la Altagracia, Radio Inmaculada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y las emisoras que lazan con ellos, entre otros medios, hermanos y amigos. Colocamos en el altar del Señor nuestras intenciones, orando por el eterno descanso de las almas, de Manuel Emilio Hubiera de los Santos en su primer mes. José Altagracia Tejada Grasito en su quinto mes. Miguel Díaz Joaquín, séptimo mes. José Manuel Cepín de la Rosa, octavo mes. Por los difuntos de las familias Tejada Mena y de Azar Ventura. Isabel Adán Berigüete. Por los difuntos de las familias Adán Berigüete. Manuel Aguas Vivas por Junior Antonio Brito Mejía y Darling Mejía y por las ánimas del purgatorio. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, el reverendo padre Kennedy Rodríguez, acompañado del reverendo diácono Juan Durán de la parroquia Corpus Christi y acólitos. Cantando la alegría de vivir, volvemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias, venid, cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir, de vivir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 y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos todo a esta celebración eucarística que seguimos orando por nuestros hermanos enfermos, tanto aquellos que pertenecen a nuestra parroquia, como también aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones de nuestro país. Seguimos orando también por la evangelización para que el Señor conceda nuevos misioneros que anuncien su reino y orando por la paz en el mundo entero. Cuando hoy se habla de guerra, de proyectiles, de bomba, seguimos orando por la paz para que Dios traiga paz entre las naciones. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama a la conversión. Reconozcamos con humildad, con sencillez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 a los, los ángeles, ángeles, a los santos, santos y, a ustedes, y a ustedes hermanos, hermanos que, que intercedan, intercedan por mí ante, ante Dios nuestro Señor. Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone Amén. nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros, Cristo. Poderoso y eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, recordad aquellos días primeros en los que, recién iluminados, soportaron múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así, compartieron el sufrimiento de los encarcelados Y aceptaron con alegría Que os confiscaran los bienes Sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes No renuncien pues a vuestra valentía Que tendrá una gran recompensa Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios Y alcanzar la promesa un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra, les retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos, el Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien, habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre, te complace en sus caminos. y si tropieza no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. Señor es quien salva a los justos, Él eso su alcanza en el peligro, el Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos, el Hermanos, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Nuestros labios proclamen Aleluya, nuestra boca alabe al Señor, nuestra mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor.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 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús decía al gentío El reino de Dios se parece a un hombre Que echa semillas en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo Crece sin que él sepa cómo la tierra va produciendo frutos solas, primero los tallos, luego las espigas, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? ¿Con un grano de mostaza? Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después... Desembrada, crece, se hace más alta que las demás hortalizas, y ellas ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les explicaba la palabra, acompañándose de a su entender. Todo se lo explicaba en parábola, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas, reitero mi cordial saludo a cada uno de ustedes aquí en esta parroquia evangelizadora mediática San Antonio de Padua en este día en que oramos por todos los hermanos que están enfermos y oramos también por la paz del mundo la paz entre las naciones el Señor Jesús en su vida pública va anunciando su reino a tiempo y a destiempo por todas las comarcas, por todas las ciudades y está sobre todo en el norte de Israel y ahí se encuentra con diferentes episodios y ahí entonces va a hablarle al corazón a todos los de esa zona y a todo el mundo y le habla en parábola le habla en parábola porque necesita que puedan comprender lo más claro posible el reino de Dios sabemos que el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y entonces el reino de Dios le parece un hombre que echa la semilla en la tierra y después mientras duerme entonces esa semilla va germinando, va creciendo incluso cuando se da cuenta el dueño y cuando no también como quiera va creciendo Asimismo, el reino de Dios entre nosotros se va llevando adelante como quiera aunque uno esté pendiente, o no esté pendiente, como quiera va avanzando los días va avanzando los meses, los años las cosas se van realizando va creciendo la naturaleza y cosas así. Ahora en medio de esa naturaleza también hay semillas que son pequeñas, oye que tú la ves muy pequeña insignificante, pero cuando vienen a ver, están en la tierra y la tierra hermina en la tierra y crecen y echan espigas y dan mucho fruto. Así mismo querido hermano, querida hermana, nuestras vidas, con nuestro sacrificio en la vida, con nuestra entrega y con nuestro trabajo, también muchos se benefician y muchos reciben realmente gracia Por eso no podemos cansarnos de hacer el bien, no podemos cansarnos de trabajar para nosotros, para los demás, para el reino de Dios. ¿Con qué podemos comparar? También dice esta generación, ¿Con qué podemos nosotros poder ver esta generación? Porque muchas veces no quiere ni hacer una cosa ni la otra. Pero lo bueno es que la gracia de Dios está ahí. Cada vez que la invocamos, cada vez que pedimos al Señor, el Señor está ahí para concedernos todo aquello que es bueno, todo aquello que, es, que ayuda a los demás. Viendo también la primera lectura donde de eh, la carta a los hebreos pone, el señor comienza a hablarle a, a la comunidad donde le dice no renuncien pues a vuestra valentía que tendrán una gran recompensa no renuncien a vuestra valentía porque tendrán una gran recompensa. No renuncia a tantas cosas muchas veces que, que en sí llevan en esfuerzo. No renuncia a dar testimonio, no renuncia al amor por los demás, no renuncia a la pastoral, a la evangelización, no renuncia tampoco a hacer el bien por los demás, porque muchas veces, incluso humanamente hablando, uno puede cansarse, agotarse en la vida, ver las cosas ya como, como que eh, no tienen los frutos esperados, nadie te reconoce, a veces nadie valora tu, tu trabajo, tu entrega, pero el, el apóstol dice, no renuncien a todo lo bueno que estás haciendo y a todo lo bueno también que puede hacer en la vida, porque eso tendrá una gran recompensa, al final, al final cuando parta de este mundo, o aún en este mundo Dios te lo premia, pero imagínate cuando parta de este mundo, Dios te dirá, entra al banquete de tu Señor preparado desde toda la eternidad para ti. Porque has hecho el bien, porque te has entregado, porque te has sacrificado, porque te has donado por los demás. Y después, como para decirte, ten paciencia todavía, sigue esperando un poquito de tiempo todavía y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá, vivirá por la fe el justo, pero si se arrendra, le retiraré mi favor. No somos gente de perdición, no somos gente de retroceder, no somos gente ...de marchar hacia atrás... es ...todo lo contrario, para adelante... ...aunque muchas veces... ...es... es eh, ...lleva sacrificio, aunque muchas veces... ...lleva situaciones, pero... ...adelante, sigue... ...aunque muchas veces, reitero y repito... ...no vea la recompensa muchas veces... ...por los hermanos, por la persona, por la familia... ...por la comunidad... ...sigue hacia adelante... ...que Dios está viendo cada uno de los pasos que hace, que Dios está viendo todo lo que va realizando en tu corazón y tarde o temprano te lo premia el Señor con salud, con vida eterna, con cosas materiales, con felicidad en el corazón, con una familia unida, pero por algún lado brota la bendición de Dios cuando tú haces el bien, cuando tú prestas un servicio, cuando tú eres generoso con los demás. Pues hermanos y hermanas, así como esa semillita que se cae a la tierra, germina y comienza a crecer, así mismo nosotros que podamos ir creciendo en fruto de amor, de santidad, en fruto también de comprensión y de unión entre todos. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y sigamos orando por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por aquellos que padecen alguna situación en la vida. Vamos a decir, te rogamos, óyenos. Te, te rogamos, rogamos óyenos. óyenos. Por la iglesia para que con constancia y valentía anuncie el reino de Dios y aguarde con paciencia los frutos que el Señor a su tiempo y a su modo quiere darle, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que con entrañas de misericordia y con actitud amiga y cercana, nos sol solidaricemos con todos los que sufren víctimas del egoísmo, la persecución o la opresión de sus hermanos o de rímenes injusto de gobierno oremos al Señor te rogamos, óyenos por los que son perseguidos a causa de su fe para que animados por el Espíritu de Jesucristo Perseveren con valentía en la tribulación Y aguarden con paciencia la hora de la ciega Oremos al Señor Te rogamos, Vamos, óyenos Por los que experimentan en sí mismos La lucha entre el bien y el mal por los que han perdido sus bienes materiales, por los que carecen de libertad o están tristes, para que firmes en Jesucristo no desfallezcan en la aceptación gozosa de su voluntad y Él los haga sentir su consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por cada uno de nosotros reunidos en esta celebración y aquellos que nos siguen, para que nuestras obras, nuestras acciones puedan dar frutos abundantes. Roguemos al Señor. Te rogamos, Te rogamos, óyenos. Pidamos también por todas nuestras comunidades, movimiento, carisma, para que puedan evangelizar a tiempo y a destiempo, llevar la buena nueva a los alejados roguemos al Señor Te rogamos. Te rogamos óyenos. y pidamos por las vocaciones para que el Señor envíe cada día más hermanos y hermanas que se consagren que vivan la fe a profundidad y que anuncien su reino roguemos al Señor Te rogamos. Te rogamos óyenos. escucha Padre Santo Rey de eterna gloria la oración de tu pueblo y danos siempre la alegría de estar contigo y servirte con amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea. Por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos diste tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre ser. hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, el Señor reciba, reciba de tus manos este, manos este sacrificio, sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, de su nombre para, para nuestro, nuestro bien, bien y el de toda su, toda su santa, santa iglesia. iglesia. Oremos. Oh Dios cuyo bajo providencia transcurre cada instante de la vida, recibe la súplica y la oblación que te ofrecemos. Implorando tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos. Y así a quienes, tenemos por, así quienes tememos por su enfermedad, nos alegre de su lealtad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos, Lo tenemos levantado gracias. hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios de misericordia, Rey eterno. Pues aunque no necesita nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspira y hace tuya nuestra acción de gracia para que nos sirva de salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando lleno de alegría y cantando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, tiene tu ella Señor, eres el Dios del amor, todo tiene tu ella Señor, eres el Dios del amor.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 Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección.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 Francisco Soria, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Manuel Emilio Viera de los Santos, José Altagracia Tejada, Gracito, Miguel Díaz Joaquín, José Manuel Cepín de la Rosa, Isabel. Adam, Manuel Agua, Aguas Viva, Junior Antonio Brito Mejía, Darle Mejía, o las ánimas del purgatorio, o los difuntos de las familias Adam Berigüete, o los difuntos de la familia Tejada, Mena y De Azar Ventura. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro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 y protegidos de toda perturbación maligna Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo, tuyo es el reino, reino tuyo, es tuyo es el poder y la gloria por siempre, siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédanos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos, amén, amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes y con, y con tu, tu espíritu. espíritu como hermanos en Cristo compartan ahora el saludo santo de la paz ustedes en sus hogares también Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te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 mundo, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Dios vivo y verdadero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, Señor no soy, no soy digno, digno de que entres en mi casa, en mi casa pero, pero una palabra, palabra tuya bastará para aparecer. sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Invitamos a quienes nos sintonizan, donde sea que se encuentren, a vivir unidos en oración este momento de comunión y a rogar a Dios con esta poderosa oración que nos regala San Alfonso María de Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar.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 Pon tu corazón, en el amor, con tu corazón, en el amor, con tu corazón, en el amor, con tu corazón, en el amor. solo él te puede sostener porque solo él te puede sostener con tu corazón en el amor con tu corazón en el amor corazón en el amor de él. No adores a nadie, a nadie más que a él. No adores a nadie, a nadie más que a en el amor con tu corazón Concede de Dios Todopoderoso, que cuanto hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos hace, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Saludamos a nuestra madre espiritual y te pedimos por la paz entre las naciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres,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 Nuestra Señora de la Paz ruega por nosotros. Bien, recordarle que esta parroquia, el próximo sábado, mañana, a las seis de la tarde, viene el Padre Benito Alvarado a celebrar. Benito Alvarado es el vicario de la juventud, o sea, el encargado de la juventud en la arquidiócesis de Santo Domingo, y viene a celebrar la Eucaristía para acá. Por eso invitamos a todos los jóvenes a venir a celebrar esta Eucaristía por la juventud también el día martes 31 a las 6 de la tarde vamos a tener una misa especial por los jóvenes dos celebraciones, si no puede venir a una viene a la otra y oremos siempre por toda nuestra juventud por aquellos especialmente que están en situaciones más difíciles también eh, agradecemos a los hermanos que nos sintonizan, que nos siguen su colaboración por su colaboración para esta parroquia Santo, San Antonio de Padua gracias a esa colaboración nosotros podemos eh, pagar a los técnicos podemos también dar el mantenimiento a esta parroquia y más ahora cuando tenemos que permeabilizar el techo tenemos que comprar también en los aires centrales y tenemos también que comprar paneles. o sea que hay unas cuantas necesidades que se resuelven con millones, pero contamos con tu ayuda y tu colaboración a esos números de cuenta que han aparecido en pantalla y que aparecen, ahí están. Tírale una foto, ve al banco o deposita desde tu casa. Tú sabes que la evangelización cuesta, dice el apóstol San Pablo, el duro trabajo del evangelio, por eso hay que colaborar para que nuestras celebraciones lleguen todavía más hermanos mira que estamos llegando lejos mira que son muchos los hermanos que cada día se van uniendo a nuestras transmisiones recientemente estuve en Constanza ¿Cuántos hermanos que ven nuestra celebración en Constanza una zona hermosa, productiva y aparecen tantos hermanos eh, que nos sintonizan, que nos siguen que participan de nuestras celebraciones. Pero para que sigamos creciendo en amplitud y creciendo la evangelización, gracias por tu colaboración. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Es la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe siempre. Amén Esta fiesta de fe ha concluido Pueden ir en paz Demos gracias a Dios He escuchado tu palabra Quiero hacer la realidad He escuchado tu palabra Quiero hacer la realidad Gracias, Señor, gracias, Señor, por haber.